Estados Unidos podría entrar en recesión en 2023. Bienvenidos. Y es que economistas del Banco de América pronostican que hay un 40% de probabilidad para el próximo año. Aunque la entidad puntualiza que de haber recesión no sería este 2022, los temores han aumentado tras el anuncio del pasado miércoles de la Reserva Federal estadounidense de un incremento de tres cuartos de punto porcentual a su tasa de interés, la mayor en casi 30 años para frenar la inflación. Por otra parte, muchos líderes empresariales de todo el mundo esperan una recesión para finales del próximo año, ya que el aumento de los precios de la energía y la guerra en Ucrania están incrementando la incertidumbre financiera. Pues conectamos en este momento con Ana Nieto en la Bolsa de Nueva York para tratar este asunto. Ana, ¿son todos los analistas tan pesimistas tras la subida de las tasas de interés? Incluso antes de la subida de la tasa de interés también eran pesimistas muchos de ellos. Realmente la mayor parte de los analistas están diciendo que en un grado u otro, en un porcentaje u otro, se espera una recesión el año que viene, en el año 2023. Eso junto a una subida de inflación que se va a mantener durante muchísimo tiempo arriba. Incluso la Reserva Federal, el Banco de Nueva York de la Reserva Federal dijo la semana pasada que las posibilidades de que hubiera una desaceleración fuerte, que tuviera el recuerdo, por ejemplo, de la recesión de los años 90 eh, se, eh, tiene una posibilidad del 80% cuando solamente tendría una posibilidad del 10% una desaceleración suave eh, El Morgan Stanley esta mañana ha dicho que a pesar de las caídas de los valores en las bolsas eh, la semana pasada todavía las acciones no están descontando el hecho de que vaya a haber una recesión, es decir, que va a haber más caídas en las bolsas con todo, eh, también muchos analistas dicen que esto eh, puede ser evitable, no es inevitable que no haya una recesión. Ese es el mensaje también de la Casa Blanca y de momento lo que sí que ocurre es que hay una desaceleración, que se está notando una inflación que es alta y un sentimiento negativo. La alternativa a la recesión es una estaflación. Diana, el presidente Joe Biden ha hablado con uno de los exsecretarios del Tesoro con perfil más alto, Larry Summers, que ha mandado un mensaje pesimista con respecto al empleo. ¿Qué ha dicho? Pues eh, Larry Summers cree que buena parte de la inflación no solamente se deriva de la guerra de Ucrania y no solamente se deriva de los problemas que ha habido con las cadenas de proveedores en estos tiempos. También hay un problema con el empleo. Se ha creado mucho empleo, con mucha tensión en los mercados y han subido muchísimo los salarios. Larry Summers cree que para que baje el riesgo y para que baje la inflación tiene que subir el desempleo. Ahora mismo es del 3,6%. Él apunta a una tasa de más del 5% de durante cinco años, o del 7,5% en dos años, o incluso de más del 10% en un año. Ahora mismo la Reserva Federal está calculando que eh, el año que viene el desempleo será del 4,1% y el presidente de la Reserva Federal dice que está, cómoda con esta, que está cómodo con esta tasa porque es eh, menos inflacionista. No habría tanta presión en los salarios. Gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. Cambiamos de tema. La presión sobre la Unión Europea aumenta a medida que Rusia reduce su suministro de gas natural. Moscú ha cortado todos los flujos de gas a seis países europeos. Por ejemplo, ha reducido el suministro a Alemania, la mayor economía de Europa, en un 40%. El vicecanciller alemán Robert Haber pidió a los ciudadanos que redujeran su consumo de energía. Su objetivo, rellenar los depósitos antes de que llegue el invierno. Actualmente están llenos en un 58%. El gobierno el gobierno también está animando a las empresas de servicios públicos a ampliar el uso de las centrales eléctricas de carbón. Otra solución sería ampliar el uso de la energía nuclear. Alemania todavía tiene tres centrales nucleares, aunque está previsto que dejen de funcionar a finales de año cumpliendo... ...con lo acordado por el gobierno anterior de Angela Merkel. Algunos piden que se mantengan en funcionamiento. Sin embargo, esto es controvertido y quizás ya no sea factible. Escuchemos lo que dijo el canciller alemán Olaf Scholz... ...en una entrevista con un periódico el lunes sobre este tema. Apoyo sin ningún tipo de reserva el abandono de la energía nuclear... Sin embargo, si existiese la posibilidad de prolongar el funcionamiento de las centrales uno o dos años más sin ningún problema, prácticamente nadie se opondría a ello. Pero dado que a todas luces es imposible, no le dedicaré mucho más tiempo a esta cuestión. Y en relación con el aumento de los precios del petróleo y del gas debido a la guerra de Ucrania, no solo las empresas buscan el ahorro, cada vez son más los propietarios de viviendas que quieren deshacerse de su calefacción de gas o petróleo y fabricar su propia electricidad. Por eso los consultores y asesores de energía tienen una demanda récord. El sistema de calefacción a gas de Axel Tin se está quedando anticuado. Le gustaría reemplazarlo por unos sin combustibles fósiles, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania. El suministro de combustibles fósiles peligra, así que queremos responder de manera adecuada para garantizar nuestro funcionamiento. Este hotelero recibe ayuda de Stephanie Bites. Esta consultora energética está más solicitada que nunca. Cada vez más propietarios buscan alternativas debido al aumento de precios del gas natural y el petróleo. Afortunadamente tiene una solución. Desde un punto de vista técnico, aquí emplearía una bomba de calor, pero esa bomba de calor debe apoyarse en una pequeña caldera de gas para generar altas temperaturas. Aunque no es posible prescindir completamente del gas, los TIN se sienten bien preparados. Junto a su hogar dirigen un hotel. Un sistema de paneles solares en el tejado le suministra la electricidad. Nuestros costes permanecen estables, lo que nos permite mantener los precios a nuestros consumidores. Y eso me da seguridad de cara al futuro. Pero quienes pretenden renovar sus sistemas de calefacción deben armarse de paciencia. Daniel Surbia está instalando una bomba de calor cerca de la ciudad de Greifswald en el noreste de Alemania. Satisfacer los crecientes encargos le supone todo un reto. El tiempo de espera para una instalación acostumbraba a ser de entre cuatro y seis semanas. Ahora es de seis meses o más. Y por si fuera poco, faltan trabajadores cualificados. La pandemia, las interrupciones en la producción y los cortes en el suministro dificultan el negocio. Importantes componentes permanecen bloqueados en Asia. Por supuesto, vamos más atrasados de lo que nos gustaría. No disponemos de algunos materiales y tenemos que esperar a que lleguen. Pero este año aún saldremos adelante. Los TIN han avanzado con su planificación. La bomba de calor ecológica costará unos 70.000 euros. Aunque recibirán unos 20.000 euros en ayudas estatales, sigue siendo un precio elevado. Sin embargo, casi han logrado su objetivo de prescindir del gas, al menos en su mayor parte. Más temas. La mayor huelga ferroviaria de los últimos 30 años paraliza a Gran Bretaña. Alrededor de 40.000 miembros del sindicato ferroviario, marítimo y de transportes terrestres se han declarado este martes en huelga. Para este jueves y sábado también están previstos paros en relación con los salarios y los puestos de trabajo. Los trabajadores reclaman un aumento de por lo menos el 7% de sus sueldos para mitigar el impacto de la inflación, que ronda ya el 11%. El anuncio a la huelga responde a las declaraciones del primer ministro británico, Boris Johnson, quien advirtió que el sector debía modernizarse o quebrar. Y duro golpe para la alemana Bayer. Y es que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes el intento de la farmacéutica alemana de desestimar las demandas legales de los clientes que sostienen que su herbicida Run-Up provoca cáncer. Los jueces rechazaron la apelación de Bayer y dejaron en pie la decisión de un tribunal inferior que confirmó la indemnización de 25 millones de dólares concedida a un residente de California. Se trata de un usuario de Roundup que culpó de su cáncer, la herbicida a base de glifosato del gigante farmacéutico y químico más temas. Las criptomonedas han tenido un fin de semana para olvidar. Comparado con su cotización en octubre del año pasado, estos activos han perdido dos tercios de su valor. Sin embargo, una de ellas, el emblemático Bitcoin, repuntó este martes ligeramente y volvió a cotizar por encima de los 20.000 dólares. Por lo que no todos los inversionistas se muestran nerviosos con la reciente volatilidad. En los últimos años, Halil Ibrahim Gosser ha pasado mucho tiempo en su computador estudiando los mercados. Compró, vendió e incluso ganó dinero con la criptomoneda. En el mejor momento gané 150 mil dólares en efectivo. No todo el mundo pudo retirar su dinero en ese momento y yo soy uno de ellos. Solo pude ahorrar unos 65 mil dólares. Gosser es uno de los millones de criptoinversores que sufrieron cuando el Bitcoin y otras criptomonedas cayeron un 70%. El mercado se redujo de 3 billones de dólares a poco menos de 900 mil millones. Muchos inversores perdieron la confianza en las criptomonedas. Gosser no lo hizo. Si los estados regularan los mercados de valores y controlaran también a los inversores y a los operadores de bolsa, nada de esto habría pasado. Ya ha ocurrido antes que especuladores de criptomonedas obtuvieran beneficios masivos, especulando con los mercados en Turquía. Una mayor regulación del mercado de las criptomonedas podría hacer más segura la inversión, limitando los riesgos, aunque quizás también las ganancias. Y por último, Kellogg, el gigante estadounidense de los cereales, anunció este martes que se dividirá en tres compañías de independientes, lo que elevó las acciones del grupo en un 8% en las operaciones previas a la comercialización. Una de las nuevas firmas se centrará en bocadillos en general y desayunos congelados para América del Norte, una segunda en ventas de cereales en América del Norte y el Caribe y una tercera se especializará en alimentos de origen vegetal. La compañía considera que la separación es la mejor forma para impulsar el crecimiento de los negocios. Con esta decisión de que los nos vamos, pero ya saben que en media hora volvemos con mucho más para ustedes. Gracias por su atención. Ahora sigan, como no, con DW, que tiene mucho más para ustedes.